pueblo venezolano se viste hoy de júbilo, no es poca cosa lo que ha ocurrido en la hermana república del salvador, no es poca cosa que nos visite pocos días antes de tomar posesión el presidente electo Mauricio Funes, su señora esposa, futura primera dama del salvador, la señora Wanda Piñate, su vicepresidente, Salvador Sánchez Serén, sus compañeros, nuestros compañeros, compatriotas de esta patria grande, no es poca cosa. Bienvenido, presidente, bienvenida, Wanda, bienvenido, Salvador. Ustedes, y contigo, presidente, ...viene una síntesis histórica... ...es la síntesis de un pueblo... ...que se fue por los caminos del sacrificio... ...desde hace mucho tiempo... ...un pueblo mártir... ...Gabriela Mistral lo llamó... ...Pulgarcito de América... ...pero es... ...el gigante de América... Alí I primera cantó... ...Dale salvadoreño... ...que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo, se detenga en su volar. Contigo viene, Presidente Arnulfo Romero, San Arnulfo de América. Contigo viene Farabundo Martí, Sandino. Contigo viene, como lo dijiste, el día de tu victoria, de la victoria del pueblo salvadoreño, la esperanza, la gran esperanza que se impuso al miedo, al terror, a la mentira. Contigo viene, lo sabemos, la verdad. Y te recibimos con júbilo. Los hijos de Bolívar, con júbilo en el alma, con júbilo en el corazón, a ti y a ustedes, los hijos de Farabundo, los hijos del Salvador. Bienvenido y pido a Dios esta noche fresca de Caracas, que te acompañe cada día, cada minuto y cada segundo junto a tu pueblo para cumplir con la tarea histórica y el reto que tiene por delante. Nosotros, como simples compañeros, estaremos siempre apoyando la gesta, la gesta salvadoreña, la nueva historia cuyos portones se han abierto. Bienvenido con todo nuestro corazón, presidente, Mauricio, amigo, compañero. palabras del presidente de la república Hugo Chávez Frías en este recibimiento del presidente electo del de Salvador les recordamos que esta es una transmisión especial de venezolana de televisión desde el palacio de Miraflores muchas gracias presidente muchas gracias al pueblo venezolano muchas gracias a este gran país que hoy nos recibe con mucha hospitalidad en nombre del pueblo del salvador de mi gobierno electo que tomará posesión este próximo primero de junio de mi compañero de trabajo salvador sánchez serén vicepresidente electo de la república y de mi esposa primera dama de la nación banda piñato en nombre de todos aquellos que a lo largo de muchos años han venido alimentando la esperanza por ver posible la concreción de un sueño el sueño que también representa Bolívar para este gran pueblo y para toda América Latina y por qué no decirlo de alguna manera también representamos los salvadoreños el sueño de ver transformada nuestra nación como la anheló nuestro obispo mártir Monseñor Oscar Arnulfo Romero a quien desde el primer día de mi victoria el 15 de marzo pasado dediqué la gestión presidencial de los próximos cinco años. Vamos a hacer un gobierno que tenga una opción preferencial por los pobres. Vamos a hacer un gobierno que tenga una opción preferencial por los vulnerables, por los desvalidos, por los que Monseñor Romero llamó los que no tienen voz y necesitan expresar su voz. Y necesitan que el gobierno, que el nuevo gobierno del cambio, los represente saludo con fervor e entusiasmo el proceso de transformaciones que lleva a cabo su gobierno a través del liderazgo indiscutible que usted representa presidente Chávez y saludo sobre todo también ese sentimiento de hermandad y de solidaridad que usted representa y que para el caso salvadoreño ha significado un importante aporte en dos rubros fundamentales el petróleo, en la medida en que somos un país como muchos de Centroamérica, que no disponemos de un recurso esencial para mover nuestras economías, como es el combustible, y la ayuda sanitaria, la cooperación que nos ha dado el noble pueblo de Venezuela a través de la misión Milagro. Quiero traer de parte del pueblo salvadoreño ese saludo especial y animarle a que continúe con ese esfuerzo de solidaridad porque solo la solidaridad y sobre todo el espíritu de unidad latinoamericana que está detrás de él, es lo que va a hacer posible que podamos transformar nuestras naciones. Muchas gracias por esta hospitalidad, por la cordialidad con la que nos recibe y por supuesto espero en Dios, porque así la voluntad popular lo ha exigido cuando expresó su decisión el pasado 15 de marzo en las elecciones históricas que vivimos en mi país, espero en Dios que juntos podamos construir la gran nación latinoamericana. Muchas gracias nuevamente, presidente, por este recibimiento. ¿Ya escucharon las palabras gracias, de Mauricio? Presidente, y solo olvidé un detalle. Gracias por tu palabra. Vamos a trabajar estas horas que vienen. Contigo también viene, por supuesto, Chafe Candal, que aquí lo tenemos en el corazón para siempre. Buenas noches, muchas gracias. Bienvenido, bienvenido.